en un mundo que nos toca vivir ahora mismo donde los retos que tenemos que acometer cada vez son más complejos y donde se hibridan cada vez más ámbitos tanto de experiencia como de conocimiento ya una persona sola es muy complicado que pueda resolver un problema es decir, los problemas se resuelven en equipo eso lo que quiere decir es que en lugar de enfocar el, el, digamos, el reclutamiento o la, la selección ¿no? de personas o la atracción de talento desde el punto de vista del individuo, del sujeto, hay que hacerlo más desde el punto de vista del, del sistema. Es decir, tú estás incorporando una experiencia, una biografía, una manera de estar en el mundo con todas sus diversidades vas a meter una palanca dentro de un equipo que va a provocar un cambio sistémico. Luego, pobre de tita de hecho, como no tengas en cuenta el sistema a la hora de incorporar esa pieza, porque a lo mejor a ti te puede encajar perfectamente, pero cuando de repente esa, esa pieza entra y se acomoda, pues de alguna manera todo se, se remueve. Bienvenida, bienvenido, yo soy Corti y esta semana tengo conmigo a Mónica Quintana y David Alayón, autores del libro Upgrade, Desarrolla tu perfil a prueba de futuro. Y esto de Upgrade no es Upgrade de tu office, es Upgrade de, de tu cerebro, de tu, de tu cuerpo, no? Upgrade de todos nosotros. Es un pedazo de libro que hay que leerse, pero bueno, ahora hablaremos de ello. Ante todo, primero, bienvenidos Mónica, David. Hola, buenas. Muy buenas, un placer. El placer es mío de teneros por aquí Bueno, David ya le, le he entrevistado en dos momentos en, en este podcast y en otro Y tenía muchas ganas o sea, de tenerle siempre de nuevo Pero de tener a Mónica también Que es una crack, la he escuchado alguna vez eh, Y bueno, y después de leer el libro Pues me apetecía preguntaros a las dos cosas Y tener también a Mónica por aquí Antes de empezar, antes de... Eh, vamos a tocar temas cercanos al libro Pero realmente el libro en, en sí no vamos a profundizar en él Porque creo que es tan bueno que hay que leérselo Chavales, chavalas, a comprárselo los que no lo tengáis si os lo leéis, ¿vale? Cero, vamos hacer spoilers, ¿no? Hay que leerlo. Eso, hay que leerlo. Entonces, lo primero, Mónica, David, quien quiera, eh, contar un poquito qué espera, qué se puede encontrar ahí en el libro, porque hay que leérselo, porque luego vamos a, a, a conectar con un tema muy cercano, pero más desde el punto de vista de empresa. Vale, pues mira, este si quieres me, me quedo yo con esta pregunta. Eh, a ver, el, ¿qué espera de nuestro libro? Pues a ver, digamos que el, el planteamiento del libro... Eh, es básicamente mirar a futuro y, y hacer una reflexión sobre cuáles son las competencias que cualquier profesional debería eh, incorporar en su mochila eh, pensando en ese futuro incierto. Es decir, si queremos navegar por esa, eh, ya partiendo de la base de que el futuro no se puede eh, adivinar, se pueden anticipar posibilidades, ¿no? pero no adivinar el futuro, cuáles son aquellas competencias, aquellos conocimientos, aquellas herramientas que tengo que poner en la mochila como profesional para navegar por ese futuro futuro incierto. ¿no? Entonces, con ese planteamiento en mente, lo que hemos hecho es hemos generado un modelo de 13 competencias, eh, donde cada una de ellas podía ser un libro en sí misma, o varios libros, por eso decimos que este libro es un libro de libros, es decir, eh, lo que decimos es que eh, es un acelerador ¿no? de, de conocimiento, donde pues ya hemos estado, Mónica y yo, leyendo muchos libros, entonces no hace falta que todo, que todo el mundo se lea 300 libros, sino que de alguna forma lo hemos eh, condensado en, en un modelo de 13 competencias. Sí que es cierto que la bibliografía pues tiene bastante profundidad, en el sentido de que si alguien quisiera eh, profundizar en cada uno de los capítulos hay una bibliografía, además, bibliografía básica y extendida, o sea que da, da, da de sí. Y solamente el único spoiler que voy a hacer del libro es que el modelo que hemos definido pues toca un, una, una serie de capítulos vinculados con lo que llamamos eh, reinstala tu sistema operativo» o «Actualizas tu sistema operativo» que tiene que ver básicamente con nuevas formas de pensar, eh, cómo procesamos la realidad, eh, tiene que ver con los sesgos cognitivos, con los modelos mentales, con una actitud estoica, eh, tiene que ver más con eso, cómo de alguna forma reinstalamos el sistema operativo que tenemos eh, en mente para procesar la realidad. Eh, hay otro bloque de capítulos que se llama Instala nuevas aplicaciones, que básicamente incorpora nuevas herramientas eh, para poder pues, ser más productivo, eh, poder influir más en tu entorno, eh, diseñar o anticiparte a un posible futuro, no se puede adivinar, pero se puede anticipar, eh, aprender a aprender, o aprender de manera más efectiva, bueno, un, un bloque que son más de herramientas. Y luego finalmente uno que tiene que ver con... Eh, eh, cuida tu hardware, <ríe> ahí terminamos la metáfora humano-máquina, ¿no? O sistema operativo, aplicación y hardware. Ca básicamente, nuestro hardware, nuestro cuerpo biológico, y ahí hacemos una, un, una vinculación entre el rendimiento, tanto cognitivo como eh, bueno, a, to a todos los niveles, básicamente con la conexión con nuestro cuerpo. Entonces, hablamos del ejercicio, de la alimentación, del sueño, y hacemos una pequeña mirada un poco más futurista o transhumanista de que pues, deberíamos de alguna forma estar pensando también en cómo aumentarnos eh, como humanos. Y ahí se lo dejo con esa mirada un poco más de futuro. que Esa parte bueno, mola mucho también. Es una, es una parte probablemente un poco más, más loca. Nos pusimos más juguetones especulativos. Pero bueno, que puede sonar muy a ciencia ficción, pero cuando realmente te pones a analizar las tendencias, lo que está pasando, hay algunas cosas que bueno, no sabemos con certeza si van a funcionar o no, pero, pero hay mucha gente trabajando en, en ello. Y bueno, yo por completar un poco lo que dice David, pero antes Corti, si me permites, gracias por decir que te apetecía que charlásemos aquí, yo creo que lo vamos a pasar fenomenal hoy porque además vamos a tocar... Temas interesantes que yo creo que le pueden interesar a, a muchísima gente, ¿no? Porque al final todo lo que tiene que ver con lo humano casi siempre es lo más complejo y lo más difícil de gestionar, o sea que espero que le saquemos mucha chicha. Pero bueno, volviendo al libro y volviendo otra vez a estas metáforas que tienen que ver con la máquina, ¿no? Y en este caso, utilizando una metáfora o analogía eh, relacionada con el mundo de lo tecnológico, nos apetecía también que el libro se pudiera leer de manera responsiva, ¿no? Como si fuera una aplicación, es decir que tú por tu tiempo, por tu curiosidad, por lo que sea, quieres invertir más tiempo que una mera lectura rápida, pues tienes al menos tres formas distintas de, de poder eh, disfrutar del libro, ¿no? como una lectura todo seguido, como una lectura donde tú con tu diario de desarrollo puedes ir tomando notas que te sirvan a ti para desarrollarte como persona o también como líder, incluso si le quieres dar esa perspectiva. Y luego, en tercer lugar, casi como un curso, no porque digamos que se puede eh, incrementar eh, o enriquecer la lectura en cuanto a longitud en el tiempo, pero también en cuanto a nivel de profundidad, que esto conecta con lo que comentaba David del libro de libros o metalibro. Eh, hemos tocado un montón de temas, bueno, ambos somos... Omnívoros intelectuales, leemos muchísimo. Oye, pues mira, os hemos hecho el favor de reunir eh, y de resumir un montón de contenidos diferentes, pero si alguien quiere leerse las fuentes originales o profundizar, pues hay toda una bibliografía como para poder no solamente alargarlo, sino también profundizar. Y, y bueno, pues más o menos eso es lo que la gente se va a encontrar. Es una pasada, yo, yo me lo leí hace, hace tiempo, bueno, cuando al poco empezamos a, a intentar cuadrar nuestras agendas y conclusión, tenemos los tres agendas muy complicadas, pero lo bueno es que me ha dado tiempo a leérmelo y a revisármelo, eh, porque aparte es un libro que es, es muy agradecido de revisar, me ha encantado el concepto de lectura responsive porque, porque es verdad que, que la tiene. Eh, Conectamos con, con un poco con lo que queremos un poco eh, profundizar en el, en el podcast. En, en Upgrade, una, una, expliquéis cómo mejorarnos nosotros mismos, pero nuestra audiencia mayoritariamente pues, son emprendedores o organizaciones que también tienen una necesidad de, de, de hacer el Upgrade de sus equipos. Que puede sonar un poco, dices? vamos a gradear el equipo, a lo mejor suena un poco raro. Pero hay una realidad que es que tenemos que conseguir que nuestros equipos pues, pues mejoren a todos los niveles. Y curiosamente, esto es además algo que hacéis vosotros en, en vuestro día a día, ¿no? en, en Mindset, vuestra, vuestra consultora, os dedicáis justamente a, pues, a mejorar equipos. Eh, desde vuestra experiencia, ¿cómo podemos las organizaciones desarrollar el perfil de nuestros equipos a prueba de futuro? ¿no? Como contáis en el libro, pero a nivel empresa. Uh -huh. Bueno, pues lo primero que diría es que tenemos que atender mmm, y prestar mucha atención a cómo es el proceso de inclusión dentro de la empresa o los procesos de atracción de talento o de contratación, ¿no? por eso de que bueno todos los, todas las personas somos diferentes no todo el mundo tiene el mismo potencial de desarrollo, entonces hay que buscar a gente que tenga ese, ese potencial claro, esto es una pregunta Bastante compleja, ¿no? Porque de hecho es que esto daría para un programa prácticamente monográfico sobre ello, pero bueno, pues por apuntar alguna cosa útil y que la gente se pueda llevar, ¿no? Eh, si pensamos en perfiles eh, con esta perspectiva de futuro y entendiendo que nos enfrentamos a un entorno cada vez más incierto, de toma de decisiones de, en incertidumbre, eh, en lo que tiene que ver con lo empresarial, en lo que tiene que ver con lo político, es como que estamos de alguna manera viviendo una época o una etapa en la que se acelera la, la historia, ¿no? aunque sea diciéndolo así de manera un poco burda, pues obviamente... Eh, hay algo que es crítico y que sería como el mínimo producto viable de la gente que vamos a tener que incorporar y es que sean personas muy curiosas y que tengan avidez por el aprendizaje. Porque al final, ya esto en tecnología lo sabemos perfectamente. Tú a día de hoy tienes que la tecnología que más se utiliza es esta o es este framework, pero quizás es más importante, sobre todo si quieres consolidar equipo, ¿no? Porque hay otro que igual lo puedes subcontratar, pero si quieres consolidar el equipo, no solo te importa tener gente buena y que pueda hacerlo, quizás no perfecto, sino lo suficientemente bien, pero que tenga ese potencial de desarrollo como para ser una persona curiosa y seguir desarrollándose, porque si no rápidamente se va a quedar estancada y obsoleta. O sea que para mí, lo primero, que son las dos caras de la, de la moneda, es gente curiosa y lo que quiere decir que tiene una gran eh, orientación hacia el aprendizaje. Eh, tres cositas más que diría, no por dar alguna pincelada útil. Me parece que la edad es cada vez menos importante. Eh, y aquí mmm, estoy segura que... Quizás pueda haber alguna discrepancia con bueno, pues otros profesionales del, del mundo del talento, pero lo que nos encontramos en nuestro día a día es que bueno, hay obviamente ¿no? toda una serie de competencias que te las puede dar la edad, te las pueden dar la edad, pero sobre todo lo que te va a dar es la experiencia. Es decir, tú puedes tener una vida muy corta pero muy ancha ¿no? porque has vivido muchas cosas distintas. Entonces nosotros lo que hacemos y lo que también hacemos más cada vez con nuestros clientes es no ser edadista. Ni no ser edadista, en el sentido de que, oye, hay vida más allá de los 50 y se puede contratar a personas a partir de los 50, pero de la misma manera que puede haber una persona con muy poca edad, veintipocos, pero una persona muy curiosa, con mucha orientación, con las cualidades apropiadas, y a esa gente hay que alimentarle y dar responsabilidad. Y claro, obviamente, eh, y aquí aprovecho para enlazar con otro tema, que es la cuestión del aprendizaje y el desarrollo. Es imprescindible invertir, hay que dedicar tiempo, a menudo quienes, mmm, bueno, pues nos toca liderar empresas, bastante tenemos que liderar la empresa y a menudo, bueno, pues el factor humano puede suceder, no que se quede en una esquina, pero el asunto es que a día de hoy yo creo que queda bastante claro, salvo en algunas industrias ¿no? que ya vienen como muy del periodo casi preindustrial o industrial, pero el mayor activo de nuestras empresas es el talento y o invertimos y desarrollamos, o si no, va a ser muy complicado que se puedan desarrollar esos perfiles a, a prueba de futuro. Y luego, bueno, ya por último, se podrían decir mil cosas más, ¿eh? pero bueno, por no, por no extendernos ad infinitum, cosas que yo me parece que son bastante importantes también... Es el asunto de no microgestionar. O sea, el modelo de liderazgo, o mejor dicho, de jefeo, ¿no? De la gente que jefea o que le gusta jefear, que microgestiona, que está muy detrás del equipo. Eh, bueno, yo creo que está obsoleto. Si contratas a gente a la que tengas que microgestionar, bueno, salvo que estén en un periodo inicial de aprendizaje, haciendo prácticas o lo que sea, donde bueno tiene mucho sentido, pero si contratas a gente a la que tengas que microgestionar mucho, eh, quizás no estás contratando bien. O sea que. Mmm, Trata de eh, contratar a gente a la que puedas, de, de verdad, delegar, gente que pueda ser autónoma, porque es que si no, tampoco van a ser luego autónomos para poder resolver un problema o, bueno, pues ya lo sabemos, no lo podemos saber todo. A veces resuelve muchísimo más una persona que sea curiosa y que diga, pues mira, no tengo ni idea de cómo funciona esto, pero voy a hacer una búsqueda aquí, voy a preguntar a cuatro expertos, me busco la vida y tiro millas. Y es que o hacemos eso, o por lo menos, bueno, y aquí sí que voy a poner el matiz, las empresas que nos dedicamos al mundo de la tecnología o de la innovación, o de la innovación en el ámbito del talento, pues no, no, no podemos funcionar. No, totalmente de acuerdo. ¿Cómo se lleva esto? ¿Tips a lo mejor aplicados? ¿En una entrevista de trabajo cómo detectas tú? ¿O qué preguntas tú a lo mejor, Mónica o David, a alguien para saber si es curioso. Porque claro, dices, quiero gente curiosa, pero ostras, ya, a veces hasta que no estás un mes con una persona no tienen ni idea si la persona es curiosa o, o te la está colando. ¿Cómo, cómo lo encontráis? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo indagáis ahí? Si quieres tirar tú, David. Bueno, Iré yo, yo. yo una, una, idea, una idea un poco de contexto. ¿eh? Yo creo que las entrevistas en general eh, están bastante sobrevaloradas. Hay un libro fantástico que escribió el director de personas de, de Google, eh, donde, bueno, era un libro fantástico plagado de datos, luego os paso si queréis la, la referencia, y donde decía que a partir de la cuarta entrevista, eh, da igual hacer cinco que hacer doce. las entrevistas además solamente son útiles si están estructuradas. Luego hay otra cosa, lo de, es que yo tengo mucha intuición mentira, o eres la bruja Lola que saca la bola de adivinar o los, los seres humanos estamos plagados de sesgos, tendemos a valorar positivamente aquellos rasgos que valoramos como afines a nosotros o que son deseables, por tanto tenemos el sesgo de contratar a gente que se parece mucho a nosotros y luego eh, hay que estructurar las entrevistas y hay que medir, o sea, no hay mejor entrevista que la que no se hace porque has hecho algún tipo de prueba la que sea pero bueno, dicho esto Sí que hay alguna pregunta que puede servir, por lo menos de inicio, para valorar la, la curiosidad. Pero bueno, le lanzo la bola a, a David, que yo creo que estoy segura <risa> que estamos pensando en el mismo tipo de preguntas, ¿verdad? Puede ser, o sea, a ver, yo, yo personalmente, eh, y a ver, la gente que, a la que yo le he hecho entrevistas y que la he acabado fichando, sabe muy bien que mis entrevistas son como muy... Eh, o sea muy cercanas o sea es decir de hecho yo recuerdo llevarme a la gente pues, a una cafetería o sea sacarlas del entorno y básicamente empezar a conversar ¿no? y para mí el tema de la curiosidad eh, fíjate hay, hay varios factores hay un factor que al principio Digo, al principio hace, hace años, hace a lo mejor, bueno, incluso todavía hay empresas que, que lo ven así, pero bueno, hacia, hace 10 años si tú veías una persona que ha cambiado de trabajo, ¿no? Cada año y medio cosas así, pues eh, piensas que hay algo raro de esa, en esa persona, ¿no? Y cuando empiezas a conversar con esa persona te das cuenta que lo que pasa es que hay un tema, pues, de curiosidad y de aprendizaje, ¿no? Yo siempre digo que, eh, además, hace poco hablaba en un debate que... Una empresa al final te puede aportar eh, dinero y conocimiento aparte de experiencias. ¿no? Y muchas veces el dinero pues, es, es una cosa transaccional y lo que más te puede aportar una empresa es conocimiento. Es decir, lo que tú puedas aportar y te llevas de la empresa. Y llega un punto en el que ese equilibrio eh, se rompe porque ya tú has aprendido todo y no puedes aportar y de alguna forma si no puedes seguir aprendiendo pues cambias de sitio no y hay gente que el factor de aprendizaje es un factor delimitante para moverse no y esto hablando con ellos te das cuenta te das cuenta de eso no y a, a mí hay una cosa a mí me encanta en las entrevistas pues hablar no solamente de, de el plano exclusivamente profesional sino pues que me, que me cuenten un poco sus hobbies que me cuenten un poco es decir a qué cosas eh, se dedican cuando no están currando literalmente ¿no? Eh, primero porque es un factor fundamental para el nivel del encaje, del encaje cultural del equipo. Yo, yo pienso cuando pienso a alguien, quiero fichar a alguien, no pienso tanto en cómo encajaría conmigo, que también, pero sobre todo cómo encajaría en el ecosistema del equipo. ¿no? Y fíjate, cuando hay alguien que me dice que no tiene ningún tipo de hobby. O que le da igual ciertas cosas, en plan de, no, pues me da igual. Pregunta así, espero que nadie se sienta apelado, pero oye, ¿qué tipo de música escuchas? Pues me da igual qué tipo de música. O sea, el darte igual o el que no tengas nada, para mí simboliza de alguna forma una falta de curiosidad o un tema de conformismo, ¿no? Porque yo creo que la curiosidad tiene ese punto inconformista, ¿no? Y esa parte es importante, esa parte es importante. De hecho, eh, a mí cuando en una entrevista eh, alguien me dice, Joder, pues a mí uno de mis hobbies es, es aprender o estudiar, o sea, yo es como hago la ola y ya sé literalmente Pero que esa persona encajaría en ese punto. Y los ojos chiriguitas. Yo estoy de acuerdo con lo que plantea David, ¿no? De que hay una parte de evaluación del, del fit cultural mediante la entrevista, que además hay técnicas muy interesantes, ¿no? De entrevistas de, de desarrollo, donde además lo, lo hemos trabajado mucho, ¿no? De cómo hacer a la gente sentirse bien, porque eso también es marca empleadora desde, desde el inicio. Eh, pero luego, bueno, además de las preguntas, como pues por, por decir alguna concreta, ¿no? Pues cuáles son los últimos tres libros que has leído, qué ideas te han llamado la atención, donde ya se pueden vislumbrar algunas cosas. Desde luego que un predictor de curiosidad mirará la trayectoria, si alguien te dice que es una persona muy curiosa pero viendo su trayectoria ha hecho solamente dos cosas, ojo, y tampoco tiene que ser que tu trayectoria pasada vaya a predeterminar tu futuro, de hecho eso es justo lo contrario de lo que nosotros defendemos, es decir, tienes la posibilidad de cambiar tu futuro, existe toda una plétora de futuros ante ti y tú eres el protagonista de tu propio desarrollo. ¿No? Pero hay algunas cosas que sí que se pueden ir, bueno, pues viendo, ¿no? Por ejemplo, la orientación al aprendizaje. Esto es como una vez, pero para un cliente, ¿eh? que hace, hace muchísimos años estaba yo trabajando por cuenta ajena, haciendo temas de recruiting, y estaban buscando una persona para gestionar redes sociales y demás de una, bueno, empresa, digamos, con un propósito muy de sostenibilidad y ecologismo y estaban buscando, bueno, pues una persona en la misma línea, promotora de hábitos de vida saludable, y vamos, la carta era como yo soy la persona más saludable del mundo. Claro, obviamente, ahí tenemos todo el mundo de las redes sociales, para bien y para mal, y para mirar también las trayectorias de la gente y bueno, excuso contar lo que estaba todo puesto ahí en plan público, claro, era totalmente incongruente, no colaba, ¿no? Pues lo mismo, oye, si tú dices que eres una persona muy curiosa, pero lees un libro al año o medio, pues o has visto una película o no has participado en ninguna actividad, no eres voluntario, no has hecho gran cosa, pues bueno, son indicadores que conviene tener en cuenta. Qué, qué buenos puntos. A mí, y, y yo a veces dudo, no sé si es bueno o es malo, porque al final también es un sesgo mío, a mí me encanta la gente que tiene, o, o han montado proyectos, o tiene una newsletter, o se ha montado, o sea, que hace cosas, aunque no vaya a ningún lado, ¿no? O me he montado un club de ajedrez, o yo en el cole, o en el instituto, era el que montaba el club de no sé qué, o sea, para pa mí es ese tipo de gente que, que anda buscando algo, ¿no? O sea, dicen, pues a veces se equivoca y, y ha hecho muchas cosas que no han ido a ningún lado, pero ves que hay una búsqueda continua de, de algo, de responder, de tal. Y a mí me flipa. Eh, a veces digo, o sea por otro lado, no como empleador, digo, Ostras, a lo mejor me estoy yendo a un sesgo y sobre todo, a lo mejor es que no todo el mundo tiene que tener side projects y tal, ¿no? No, no puedes buscar el mismo tipo de perfil, entonces está guay ver otras cosas. Pero sí que ves que hay alguien que al menos en una época de su vida ha, ha tenido una necesidad de, de, de hacer algo más. Totalmente, sí, sí. La, la iniciativa, ¿no? Eso es como medir la la capacidad de iniciativa, y no solamente el curiosear desde el punto de vista conceptual, sino la iniciativa. Yo iba a decir otra cosa muy rápida relacionada con la entrevista, que es que eh, hay una cosa que a mí me parece que funciona también muy bien, que es eh, eh, eh, eh, invitar también a que gente del equipo eh, haga la entrevista o que se hable con esa persona es decir, que muchas veces pensamos que el, el, el manager o el líder o el, de alguna forma tiene que hacer las entrevistas solamente pero hay una, un valor fundamental cuando sabes que en el día a día pues esa persona que vas a incorporar va a trabajar en un ecosistema de, de equipo que además eh, no, si lo, lo mimas mucho y demás pues está muy bien engranado, pues que sea el propio equipo también el que lo evalúe, que evalúe uh -huh. su propio fit, ¿no? Ese, ese punto de entrevista 360, ¿no? Entrevista de diferentes ángulos. Bueno, esto que acabas de decir, David, me parece importantísimo porque efectivamente, eh, vamos, en el caso del equipo Mindset es el equipo el que decide. Y si tenemos varios candidatos, decide el equipo. Y yo, de hecho, eh, procuro mantenerme al margen porque al final en el día a día probablemente es ese equipo el que va a estar trabajando con la persona nueva que se incorpora. Y, pero bueno, me parece especialmente importante lo que estaba comentando David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 O sea, esto encaja con esta visión que tenéis en Upgrade ¿no? de, del hardware y tales. es joder, si yo a un ordenador le cambio la, la RAM y le pongo con una frecuencia eh, distinta a la del sistema pues no funciona, ¿no? es decir, lo importante que es entender tu equipo y que, que, que estás actualizando el equipo con una persona, por lo tanto te haber un encaje cultural, y te haber un encaje de habilidades tiene te haber cabe una serie de cosas lo que para mí podría servir por cómo es mi equipo, a lo mejor a ti no te sirve por cómo es tu equipo totalmente, mira y aquí dos cosas la primera, una persona, vamos a poner que imagínate que tú consideres brillante dependiendo del equipo en el que caiga, puede tener una performance mediocre y una persona, imaginémonos, de performance mediocre en el pasado, si está bien ubicada puede llegar a tener una performance muy brillante si el equipo es el apropiado. Es decir, que en este caso, las características del sistema en el que tú implantas esa nueva pieza, digamos, o esa nueva palanquita de cambio, eh, vamos, es, total, es totalmente crítico. O sea que... Es imprescindible esto tenerlo, tenerlo en cuenta, sí. Qué bueno. Quería tocar también con, con vosotros, eh, porque otra cosa que hacéis en, en Mindset, y, y de hecho, el podcast que grabé con David en, en Cifitec una parte más un poquito más, más, más friki todavía. Eh, hablábamos de futuro, ¿no? Y, y hay una parte muy importante en todo esto que estamos hablando de planificación estratégica, visión de futuro que han de tener las compañías pues, para encauzar el desarrollo, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a desarrollar a mis equipos si no sé hacia hacia dónde vamos? Porque Entiendo que desarrollas en habilidades que necesitas hoy, pero también, sobre todo, desarrollas en habilidades que, que vas a necesitar en el corto o medio plazo. Eh, ¿En qué solemos fallar las compañías en, en cuanto a planificación estratégica, visión de futuro y cómo podemos remediarlo? ¿Empiezo yo? Venga. Eh, a ver, yo... Eh, pff, esto sería un temazo para sacar mil cosas. Pero bueno, a ver, por, por intentar resumirlo, eh, dos puntos vale, que se me ocurren. A ver, yo creo que el primer punto eh, relacionado con la, con la parte de, de visión de futuro es que eh, las empresas en general confunden estrategia con plan de acción. O mejor dicho, estrategia con objetivo. Vale, esto es un temazo y es básicamente, eh, que, por un lado, cuando, cuando defines una estrategia... Eh, Tú lo que normalmente eh, defines es básicamente como un objetivo a conseguir, ¿no? Pero muchas veces hay una especie como de, en plan de, quiero ser el, el líder en, en, en el mercado vendiendo este servicio. Genial, eso es un objetivo, eso no es una estrategia, ¿no? La estrategia es el cómo lo vas a hacer. Entonces, muchas veces las empresas se quedan en ese objetivo que puede ser como un, vamos a decir, Wishful thinking, como un... Oh, genial, guay, pero realmente no se aterriza a un plan de acción y un plan de acción tiene que ver con, con personas, con tiempos, con acciones, con organización, con estructura, con un montón de cosas que se aterriza a eso. ¿no? Entonces, lo que suele pasar con las, con las empresas es aquellas empresas que plantean una visión futura eh, y además en el diseño de futuros tú planteas una visión pero luego vuelves del futuro al presente para desarrollar un plan de acción. ¿no? Pues donde suelen fallar las compañías es el desarrollo de ese plan de acción. Vale, ese yo creo que sería el primer, el primer eje, que muchas veces hay esa visión futura o ese propósito, o ese eh, gran objetivo a cumplir, pero no termina de aterrizarse en un plan de acción. ¿no? Y luego el segundo, por destacar dos puntos, ¿eh? porque esto se daría para mucho, pero por destacar un segundo punto, eh, fíjate, yo, yo diría que eh, el alineamiento de las personas. Es decir, en una empresa muy pequeñita, pues a lo mejor no, pero cuando empiezas a ganar de tamaño, eh, a ganar un tamaño y te conviertes, pues yo que sé, en una empresa pues, que supera las 100 personas o 200 personas, o ya si sí te conviertes en una empresa de más de 3.000 o 4.000 o 100.000 personas, eh, creo que hay un problema en el alineamiento, en la visión. Es decir, normalmente hay una visión compartida de aquellas cosas que pueden fallar o a donde no nos gustaría ir, pero no hay una visión compartida de a, a dónde queremos ir o por lo menos alineada de incluso de cómo queremos llegar a ello. Y entonces se generan, pues teóricamente, una visión tipo Frankenstein, donde de alguna forma, eh, pues cada uno empieza a tirar de un lado diferente y muchas veces no se llega a esa visión de futuro, a ese objetivo, porque no todo el mundo rema para conseguirla en el mismo sentido, ¿no? Entonces yo, yo diría que esos son como, luego, luego es, ahora Mónica seguro que comentará alguna cosa y si no yo, yo eh, voy después de ella, pero diría que son como dos, dos de las eh, cosillas para destacar. Luego hay eh, otro tema más que nos lo encontramos también en el día a día que es una idea muy sencilla y es que la gente no para afilar el hacha. Es decir, está todo el día con el hacha, venga, corta aquí, corta ya el árbol, grande el pequeño, por supuesto no tienen la visión del bosque porque están mirando demasiado hacia el suelo, no tiene la posibilidad de levantar la mirada, de parar un poco y entonces se va gastando el hacha y en lugar de parar, decir, a ver, ¿dónde estoy? ¿Cuál es el camino recorrido? Voy a afilarlo, pues están todo el día, dale, dale que te pego. Esto es bastante impresionante porque incluso en grandes organizaciones globales con las que también trabajamos y además con la dirección ¿no? y con la alta dirección, y una de las cosas, bueno, aparte del de, de asunto de la, de la salud mental y de la soledad, que es algo lo que, bueno, si tenemos el huequito para hacerlo, me gustaría abordarlo porque me parece un tema urgente en este momento, pero otro de los temas que suelen salir de manera bastante eh, recurrente es el estar todo el rato en la operación y no tener tiempo para levantar la mirada. O sea, que a veces lo que hay que hacer es simplemente parar respirar y afilar el hacha y luego por otro lado eh, yo honestamente creo que hacen falta cerebros con el cableado necesario para poder ver la conexión entre los puntos esto lo vemos nosotros que trabajamos mucho en todo lo que tiene que ver con, con, tal, con, con la estrategia no tanto estrategia relativa al cambio como estrategia relativa al cambio específicamente cultural y todo lo que tiene que ver con la parte de talento sobre todo cuando trabajas en macroorganizaciones, matriciales, donde tienes diferentes sociedades, diferentes culturas, pues a menudo te encuentras que es, es tal el grado de, de complejidad que aunque puedes tener la información parcial, pues lo mismo que sucede con el mundo de la data en general. ¿no? Tienes un montón de información, pero a veces no es tan fácil hacer esa labor de dotar a todo de sentido o de hacer que todo eso se pueda sintetizar para tomar decisiones inteligentes. Entonces, hacen falta, bajo mi punto de vista, cerebros con ese tipo de cableado que sobre un patrón, a veces desordenado, sea capaz de unir los puntos eh, para hacer, poder hacer propuestas de actuación inteligentes y luego el que sea capaz la gente también de elaborar una narrativa. Por eso en la estrategia cada vez es más importante toda la parte de la narrativa o de la comunicación estratégica, precisamente por la razón que comentaba. David, ¿no? A menudo nos encontramos un montón de gente que tienen visiones aparentemente parecidas, pero en realidad, como no hay, un, no hay un significado compartido, cada uno está tirando un poco a su aire en direcciones diferentes. Y por eso a menudo, ya no es que no se sepan plantar las estrategias, sino que es que tampoco funcionan, porque de partida no hay una visión. Entonces, eh, bueno, hubo un tiempo donde yo creo que se denostó bastante todo lo relativo al pensamiento o al thinking en el mundo de la, de la empresa, y yo creo que estamos en una época... De nuevo, bueno, pues interesante, ¿no? Para, para, digamos, reivindicar el pensamiento, el pensamiento en general, para, para empezar. Yo recuerdo todavía no hace tanto donde la gente daba cursos en plan de cero teoría y todo práctica, como una cosa de orgullo. ¿no? Bueno, yo horrorizada siempre con todo esto, pero es, a ver, tenemos una cabeza para pensar. Vamos a pensar antes de actuar, vamos a pensar con perspectiva de futuro, aunque no tengamos la bola, pero bueno, una cierta capacidad predictiva o como mínimo de aplicación del método científico y de establecimiento de hipótesis. Y luego, bueno, pues también a, a, a, a entender que todo se relaciona con todo, que hay un sistema que es imposible tener en cuenta todas las variables, pero por lo menos sí deberíamos tener en cuenta las más relevantes. ¿Para qué? Pues para que no pase a menudo como con los gobiernos, ¿no? de que se implementa algo y luego a veces los efectos son indeseados o son justamente los contrarios de los que se, de los que se quería lograr. Eh, me queda claro que Upgrade es un libro de libros y este podcast es un podcast de podcast porque casi cada frase que decís da para un, pa un, pa un episodio. Eh, Mónica, me flipa lo que has dicho. O sea, yo llevo como seis meses o todo el año a mi equipo diciéndole eh, si, lo que has dicho de otra forma, que es hagamos menos cosas más relevantes. ¿Por qué? Porque al final nos pasamos eso todo el día con el hacha y al final del día todo el mundo está agotado y dice, ¿qué has hecho? Joder, todo el día dando, cansadísimo. Pero no has avanzado. O sea, sigue, sigue la pila de madera pendiente de cortar porque está cortando otras cosas y, y, y te viene no sé quién y te dice no sé cuáles, pum, pum, pum. Y creo que es muy complicado, o sea, es, es, tengo una cierta sensación de que estamos, eh, eh, nos han enseñado o hemos aprendido o, o es que a lo mejor el, el cerebro humano lo procesa mejor. Que si tú estás todo el día haciendo cosas, es guay, pero como te pasas todo un día pensando, eh, no, no has trabajado. Uh -huh. eh, yo no sé cómo, cómo o sea, veis esto, si pasa mucho o a lo mejor es que es solo algo que, que, que acabo sintiendo yo, no lo tengo claro. Bueno, no, no, no, para nada, en... para nada. De... Iba, a decir, iba a sacar un meme muy famoso de internet que básicamente es, oye, si quieres parecer una persona importante en una empresa tienes que hacer lo siguiente y literalmente se ve un tío encorbatado eh, corriendo de un sitio a otro por la oficina, en plan de salir por una puerta, metidos en otra, tal, mirando el reloj, subiendo para arriba y es como, no has hecho nada sino simplemente te moverte entre habitaciones. ¿no? Pero bueno, esa, esa es un poco la visión eh, errónea que tenemos un poco del, ¿no? de, de la importancia uh -huh. o la relevancia dentro de una empresa, ¿no? Nosotros en Mindset con esto somos bastante claros. Primero, el tratar de... Tenemos un poco como... Bueno, lema interno entre otros, ¿no? El tema de no bullshit. Es decir, porque una frase haya sido repetida mil veces no significa que sea verdadera. O sea, que nos enfrentamos un poco a los proyectos con esa aproximación casi científica. Es decir, venga, vale, ¿qué es, lo, qué, hemos, ¿qué es lo que hemos hecho anteriormente que se pueda parecer a esto? ¿Qué funcionó? ¿Qué no? ¿Cuál fue la propuesta metodológica de mejora? Claro, lo nuestro que estamos un poco más en el mundo de los, de los servicios. ¿no? ¿Cuáles son las evidencias que tenemos? ¿Qué es lo último que no sé cuánto? Le dedicamos tiempo a pensar y luego, bueno, pues en la medida de lo posible, liderar con el ejemplo. Eh, yo, por ejemplo, me, me bloqueo slots de tiempo en la agenda pública, además, para que todo el mundo lo vea, que pone Deep Work, y eso significa que tengo que pensar, y entonces cuando pienso, pienso, además, bueno, uno de los ejercicios que hacemos también es el de reconocer la propia diversidad, entendida también desde el punto de vista cognitivo, y que existen diferentes maneras de, de pensar, igual que existen diferentes maneras de estar en el mundo, existen diferentes maneras de pensar, y yo con el equipo, la gente lo sabe, yo si necesitéis que piense, yo soy una pensadora en solitario. Luego una vez que le da una vuelta, pues podemos compartirlo, brainstorming por favor, ¿no? Eh, y slots también para, para pensar y para, y para estudiar. Entonces, bueno, pues al final es como que quizás en el corto plazo no se ve tanto el rendimiento, pero luego, bueno, cuando te pones a mirar la valoración de tus servicios o tus productos o el NPS, pues al final ahí es donde, donde se nota, estás entregando algo de muchísima más calidad, porque hubo alguien o hubo un colectivo de personas ¿no? que se dedicaron a, a pensar. Y si me permites, quería comentar una cosa que me dejé antes en el tintero que dije respecto de lo de reclutamiento, voy a decir dos cosas y dije una. Y me he acordado que hay otra que quería decir, por si a alguien le resulta útil, ¿eh? porque bueno, aquí como emprendedores tenemos que apoyarnos, que bastante difícil es todo, eh, y, y tiene que ver sobre todo en los estadios iniciales de las empresas, que una cosa que suele, o de las startups, algo que suele suceder por el sesgo a la hora de contra, o de los sesgos ¿no? a la hora de contratar, es que los fundadores suelen contratar gente que se parece mucho a ellos. Entonces, si tú, por ejemplo, por decirlo de manera sencilla, eres muy pilas. Pues si ves a alguien que es como muy calmado o muy analítico, pues te parece un muermo o te parece que no va a hacer ni el huevo. Craso error. Una de, los, una de las cosas más habituales que nos hemos encontrado, sobre todo, bueno, hace años que trabajábamos mucho ayudando a, a startups en diferentes estadios, era que a menudo tenía que haber un cambio del, de, respecto del equipo fundador, ¿no? El primer equipo que se creaba, a menudo el equi ese equipo tenía que cambiar entero porque se había hecho la contratación de forma nefasta. Entonces, un mensaje para todos los que estén emprendiendo. Es importantísimo tener equipos diversos, pero no por rollo chachi guay o porque nos gusta la diversidad, porque sí, que también es una cuestión de justicia. Desde el punto de vista del negocio, es importante la diversidad porque nuestros clientes son diversos y si no tenemos esa diversidad representada en nuestro equipo, no vamos a ser capaces de diseñar muy buenos productos. Eso por un lado. Y luego por otro lado también sucede que... A veces, aunque no nos demos cuenta, todo el mundo tiene su función. Yo, por ejemplo, soy una persona que me gusta el rock, el rock and roll, mejor dicho, el heavy metal, me gusta la… bueno, tengo mucha orientación a, a resultados No y a veces me sucede que las personas a las que yo veo con un mucho grado de emocionalidad me parece un poco excesivo para el mundo de la empresa. Es como, vamos a ver que tenemos un propósito compartido, nos ponemos la camiseta, pero no tenemos por qué ser todos amigos de la muerte. no Quiero decir, al fin y al cabo, oye, pues trabajamos y ya está. Eh, entonces, bueno, pues eso, te das cuenta que a lo mejor hay muchas personas que tienen un poco ese tipo de perfil, por poner, por poner un ejemplo así concreto de los que yo he visto, no o cosas que a mí me han pasado hace muchos, muchos años. Y de repente te das cuenta ¿no? que esa persona a la, a la que a lo mejor no veía está ligada al resultado concreto, de la, de la empresa o del producto, pero es esa persona que te hace de pegamento con el resto del equipo y aunque tú no te des cuenta, es esa persona que te sirve para velar por el bienestar general e incluso por la salud mental de todo el equipo porque tiene ese tipo de orientación. Grosso modo, sabéis que hay gente con orientación a procesos, ¿no? Sería como esa mentalidad más ingenieril de respetar el proceso. A resultado que es vamos a conseguirlo cueste lo que cueste, y luego gente que tiene como más orientación a personas. Bueno, aunque sea una, una generalización un poco burda, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos, para que nos hagamos una idea. Y es muy importante que los fundadores y los líderes de startups entiendan esto y que todos los roles son necesarios. Porque si no, no funciona. O como me pasó a mí hace muchos años ayudando a una startup del mundo del marketing, y voy a dejarlo ahí así, general, pues había un montón de problemas, aquello era un carajal impresionante, y claro, las personas que estaban al frente eran personas súper extrovertidas, como con una vocación de relaciones públicas increíble, y entonces todo el mundo hasta el contable era así. Claro, obviamente, tú si quieres poner a alguien... Eficiente en el mundo contable y si es una persona que va a estar ocho horas al día, dale que te pego al Excel o a la base de datos, pues como sea las relaciones públicas de la empresa, vamos mal. No sé si se entiende. Es decir, todos se los entiende. perfiles son necesarios y es muy importante que cuando se emprende o cuando se está en los estadios iniciales, se vele por esa diversidad. Lo que quiere decir de no te fíes demasiado de tu intuición porque falla más que una escopeta de feria. Mm. Totalmente de acuerdo. A mí me pasa una cosa. Yo, por ejemplo, la gente no se lo imagina, pero yo soy poco de personas. O sea, yo soy... Luego me paso todo el día en el podcast, pero soy una persona introvertida. Entonces siempre busco en el equipo tener a alguien que sea de personas para que me descargue cognitivamente a veces de algunas cosas. O sea, es como... Eh, yo hay momentos del día me pasa como tú yo pensar solo dándome un paseo y a veces casi yo, yo, llorando las horas que he tenido que estar hablando pero no llorando pero tengo mucha carga de, de, de acabo cansado eh, entonces tener gente social que o sea que que al final que te complemente casi egoístamente como fundadores una descarga para, joder, pues para poder tener tus espacios, vas a tener que hacer cosas que, que te cuesten más, cosas que te cuesten menos pero al menos puedes descargar uh -huh. esas que te cuestan más y no estás solo eh, con todos los frentes, lo que has dicho tú, si no eres de procesos pues ten a alguien de procesos, aunque Eso solo es. sea para no hacerlos tú de forma egoísta sino... porque es que además eh, si no te vas a acabar quemando, y algo muy importante en el caso de los introvertidos, que estás es otra eh, vamos, telita con los introvertidos, bueno, esto daría para otro podcast, no voy a entrar en ello, eh, no. pero al introvertido se le ha castigado mucho en general y hay mucha gente muy capaz y muy introvertida que no trabaja en gran empresa porque se ha tenido que buscar su propia manera de, de trabajar, pero bueno, algo que es importante, que nosotros, por ejemplo, y también explicamos, porque tenemos programas activos de inclusión de la diversidad cognitiva, incluido personas con altas capacidades, espectro autista, etcétera. Algo que es súper importante es que se entienda que eh, en el caso de las personas introvertidas, y por explicarlo de manera sencilla, es como si hubiera una pila social y esa pila se va gastando. Si tú eres un tío introvertido, necesitas hacer una tarea súper importante eh, que tiene, o un entregable ¿no? que tienes que terminar o un plan financiero o lo que sea. Eh, inviertes todo el día teniendo un montón de reuniones, llega un momento que produce una sobrecarga cognitiva, como muy bien has dicho, que te acaba quemando te acaba produciendo un montón de cansancio y que, claro, una persona ¿no? que tenga un carácter más extrovertido, pues no quizás no entiende. Que es como, bueno, y ahora que has terminado de currar, nos vamos de after work. Y es como, por favor, lo único que quiero es irme a mi casa y estar en silencio, ¿no? Eso es. A mí me pasa, yo por suerte mi, mi, mi mujer es muy social, pero por suerte entiende, ha llegado a entender esto y sabe que, oye, ella hace sus planes a veces y que a mí hay que dejarme solo y que luego soy mejor persona cuando está un ratito solo y eso es muy guay para todos. <risa> <risa> eh, Mónica, has dicho algo, eh, un tema muy interesante, es salud mental y soledad eh, me gustaría abordarlo por, por varios motivos creo que es un temazo importantísimo, pero creo que además ahora en entornos en remoto es todavía más importante, ¿no? Las empresas un poco que. Bueno, pues que, que, que hemos pasado. A nosotros nos ha pasado. a tener oficinas tal en, en remoto. Y, pero, sinceramente, como empresa, tampoco es que hayamos hecho gran cosa para, para adaptarnos a esta nueva realidad. Es decir, hemos puesto métodos, o sea, me refiero pues el ordenador, el tal, no sé qué, no sé cuántos pero yo creo que no, no nos hemos adaptado como organización desde el punto de vista de entender que hay gente que a lo mejor necesita contacto social, el lado contrario, los introvertidos, personalmente yo con esto de estar en casa, hemos ganado que yo me puedo esconder solo en mi casa y para mí es una ventaja, pero también tengo en mi equipo, gente por ejemplo social que me dice ¡Hola! Por favor, hacerme más caso o por favor, me tengo que hacer otras cosas. Esto impacta en la salud mental. ¿Cómo podemos cuidar de la salud mental? ¿En qué nos tenemos que fijar? Eh, ¿Qué habéis aprendido de todo esto? Bueno, arra arranco yo, si quieres, David, con alguna cosita y luego hay otro tema que, que yo Dale. creo que es en la cuestión también de la productividad y el digital detox. Pero bueno, arranco yo si acaso con alguna idea. Bueno, lo primero de todo y por dejarlo súper claro, es un problema muy grande el de la falta de bienestar y, la, y las cuestiones de salud mental. En los últimos 10 años, es que además bueno, nos hemos revisado recientemente los indicadores de, de salud de la OMS, veníamos mejorando más o menos a lo largo de los últimos 10 años, pero bueno... Eh, digamos que la pandemia lo, lo cambió todo y amplificó alguna pequeña tendencia que teníamos por ahí la realidad es que a día de hoy eh, tenemos muchísima gente con ansiedad y depresión eh, por poner algún dato sobre la mesa, según los datos, vamos además muy recientes, datos a nivel global el 53% de las personas en el trabajo se encuentra exhausta, ya no cansada, sino exhausta, más de la mitad tenemos a una de cada tres personas que está buscando una nueva oportunidad laboral porque ya no aguanta lo que tiene. Una de cada tres, también son datos globales. Y luego un porcentaje altísimo de gente con, con eh, ansiedad y con estrés eh, en el trabajo en gran medida relacionado con la, con la sobrecarga cognitiva. Muchísima gente. Hay que decir, además, que hay un impacto de género, en el sentido de que las mujeres, también esto está muy relacionado con la cuestión de la crianza, bueno, toda una serie de variables en las que yo creo que no tenemos tiempo a, a, para entrar, pero bueno, hay un impacto muy grande desde la perspectiva de género. Es decir, que hay un perfil de riesgo que, bueno, que, que tiene en este caso cara de, de mujer, aunque no solo. Y luego, bueno, pues está la cuestión de las, de las depresiones donde, eh, si lo recuerdo bien, el 12% aproximadamente de la, de, la, de la población tiene problemas relacionados con la, con la depresión y la mayor parte de la gente, y creo, lo estoy diciendo de memoria ahora también, creo que alrededor de un 70% de los casos están sin tratar. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Lo que quiere decir es que nuestro entorno... Eh, porque luego, bueno, se han hecho muchas campañas, afortunadamente, lo de la depresión con la cara de sonrisa, el hecho de que tú veas a una persona que te transmite como muy buena onda o muy buena energía, entre comillas, no significa que esa persona esté bien. Y es muy importante para los líderes y para los emprendedores que seamos capaces de detectar las señales. ¿Y eso cómo pasa? ¿Eso cómo se puede hacer? En primer lugar... Tenemos que estar muy atentos a las pequeñas cosas, a tener espacios también para compartir con, con el equipo. Hay un montón de recursos públicos y gratuitos a disposición, pero de ver, o sea, en plan indicadores, cosas que tú puedes observar desde un punto de vista comportamental. Eso es crítico. Pero luego para mí eh, hay como dos factores que, te, que tenemos que poner en marcha o que podemos poner fácilmente en marcha. En primer lugar es el entrenarnos para escuchar eh, y aquí vuelvo a algo muy sencillo y que es en el fondo una idea más vieja que el fuego, pero es que necesitamos dedicarle más tiempo a escuchar. La mayor parte de los problemas de los equipos, incluso del negocio, incluso con nuestros clientes, se arreglarían si fuéramos ca más capaces de escuchar, pero no escuchar como una especie de juxtaposición de monólogos, sino escuchar en el sentido de no te juzgo, trato de entender tú desde dónde piensas, soy capaz de leerte a ti, soy capaz de leer tu contexto y te escucho de manera profunda. Eso que parece tan sencillo es muy difícil y de hecho nosotros estamos entrenando a, a líderes, a dirección y alta dirección de grandes empresas para que aprendan a escuchar mejor y que puedan resolver los temas relativos a bienestar con, con el equipo. ¿vale? O sea que está el tema de la escucha. Ya al entender la diversidad desde un punto de vista amplio, lo habíamos dicho, cuando hablamos de diversidad es cognitiva, pues obviamente tú no has de tratar eh, y volvemos otra vez a, en este caso, al liderazgo responsivo o liderazgo contextual, no que sería un poco como aparece en la jerga científica. Tú no puedes tratar igual al introvertido que al extrovertido. Si tratas de manera igual a los que son desiguales, pues bueno, a lo mejor luego no estás satisfecho con tus resultados, ¿no? Hay muchísimos más factores de diversidad en los que también podríamos entrar, aunque daría para otro programa, ¿vale? Pero bueno, diversidad entendida de manera amplia, edad, género, etcétera, etcétera. Eh... El otro factor también, crear un clima de seguridad psicológica. ¿Eso qué significa? Que las personas se sientan libres para poder expresar sus propias ideas sin que les caiga una reprimenda o sin que alguien les vaya a cuestionar. Nosotros, por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos? Invertimos mucho tiempo en todo lo que tiene que ver con el aprendizaje. De hecho, los viernes prácticamente los dedicamos al desarrollo de equipo, arrancando por una retrospectiva semanal. Luego, después de la retrospectiva semanal, tenemos un espacio de escucha que es ya no solamente donde hablamos de lo que hemos aprendido, cómo podemos mejorar, sino también de cómo nos hemos sentido. Nuestra experiencia es que la gente se abre y se abre mucho, compartiendo cosas que a lo mejor en otro tipo de contextos eh, no se compartirían. ¿Cómo se promueve eso? Pues liderando también con el ejemplo, es decir, oye, yo no soy perfecta, ni lo sé todo y yo también tengo un mal día o también soy mujer y tengo la regla, yo os quiero matar a todos y no pasa nada, así es la vida, todos somos diferentes y podemos expresarlo y tener un espacio seguro y luego, bueno, confidencial también, ¿no? para poder contarnos la, las cosas. Y bueno, pues a grandes rasgos sería esto, hay otro tema que tiene que ver con la parte de la productividad y la, de, y la desconexión, no sé si a lo mejor David aquí quieres compartir, bueno, que además tú eres un auténtico hacha, todos necesitamos aprender de... De, de David en este sentido. <risa> gracias, gracias, Mónica. Eh, a ver, con el tema de la productividad y, y todo el tema del trabajo híbrido, eh, esto es otro temazo, ¿vale? Que yo creo que no ha sido todavía resuelto por nadie, concretamente. Eh, o sea, Yo creo que por un lado eh, se ha demostrado que el hecho de que la gente trabaje desde casa, y ojo, aquí pongo el asterisco, que trabaje bien desde casa, ¿no? porque hay, hay casas que no están adecuadas, es decir, bueno, si se adecua el espacio, ¿no? eh, a, a, la gente es más productiva, básicamente por, por algo tan sencillo como que no suele tener interrupciones, no suele tener, eh, digamos, momentos en el que te abordan ¿no? Para, para un tema, es decir, todo de alguna forma tiene que ser planificado. Es decir, eh, yo tengo que agendar una reunión contigo, te tengo que llamar, te puedo no coger, te escribo un WhatsApp. Entonces, tú de alguna forma eres, entre comillas y sin las comillas, más dueño de tu tiempo. Por lo tanto, eh, velando por tu propio eh, interés. ¿no? De, voy a, voy a, hoy, tengo, hoy día tengo mucho curro o no quiero ir a muy tarde, pues tú te autogestionas y eres más productivo y al final, en el fondo, eso es así. Pero, claro, normalmente la productividad eh, vinculada básicamente a la consecución de hitos en un proyecto, por ejemplo, o la consecución de tareas eh, concretas, pues es una es una cara de la moneda. Vale, pero la otra tiene que ver más con las relaciones personales, el engranaje del equipo, eh, una serie de variables que es, están siendo muy afectadas desde el trabajo desde casa. vale Porque al igual que a ti nadie te interrumpe, eh, pues hay muchas cosas que dejan de ocurrir si, si todo el trabajo es 100% remoto, ¿no? Como por ejemplo generar otros vínculos más, más allá del puro transaccional del trabajo, ¿no? No hay momentos de, de conversaciones de pasillo. Hay conversaciones que se dan en un pasillo que de repente cuestan un montón porque hay que cuadrar agenda con alguien, agendar, cuando antes llevaba tres minutos una conversión de un pasillo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay un componente que se pierde eh, eh, que es básicamente, digamos, la espontaneidad del encuentro y genera otro tipo de vínculos más allá de los puramente transaccionales y profesional, ¿no? Entonces, eh, esto, esto todavía no se ha resuelto, ¿vale? Porque, porque hay mucho debate de, bueno, pues pongo dos días para vernos la oficina y el resto no sé qué, bueno, por hay gente que esos dos días a lo mejor lo tiene más complicado, bueno, pues lo dejo abierto y nos autoorganizamos y pues a lo mejor no va ni Cristo a la oficina nunca y tengo que generar, o voy a generar un, un, una excusa para vernos, bueno, Todavía no se ha resuelto, pero sí que es cierto que por un lado son más productivos, pero por otro lado hay cosas que se pierden y que son valiosas. Y luego esto se puede analizar de dos prismas. Un prisma que es el equipo ya se conocía previamente físicamente. Si es así, el engranaje es mucho mayor. Pero cuando empiezas a incorporar gente nueva que no se ha visto nunca y que encima son gente que tiene que de alguna forma mamar una cultura de una empresa que tiene ya recorrido, o incluso son gente mucho más junior que lo que pide es atención y acompañamiento de alguien esto se vuelve más complicado todavía. Entonces eh, yo, yo diría que desde el punto de vista de la productividad eh, somos más productivos, hay herramientas, eh, nos teletransportamos de una reunión a otra, los tiempos de tránsito dejan de existir, es decir, hay muchas cosas que se resuelven, pero por otro lado hay una serie como de eh, vínculos o conexiones que son muy importantes en el día a día, porque incluso se puede generar problemas de comunicación, vale, o eh, ya no solamente, o sea, problemas de comunicación que pueden llevar a conflictos a nivel de equipo porque yo entendí una cosa porque los WhatsApps o, o los Slacks no tienen tono porque yo pensaba que tú porque no me conoces en otro contexto que no es decir hay un montón de cosas que realmente se pueden complicar entonces yo creo que intentar yo creo que el objetivo es eh, intentar generar algún tipo de equilibrio y donde cada empresa es un mundo y cada empresa tiene sus equipos y son un mundo adaptarlo, digamos, a cada contexto empresarial, pero la clave yo creo que es en el equilibrio. Ni, ni 100% remoto, ni 100% presencial, ni la obligatoriedad de ambos, sino de intentar de alguna forma equilibrarlo. Hay, hay un tema, o sea, que has dicho, ¿no? Por ejemplo, lo de los mensajes en Slack que no tienen tono. Y a mí me, me ha pasado eh, y me ha hecho reflexionar mucho de... De no darme cuenta y que alguien de mi, de mi equipo se, se me encajara, a lo mejor, seguramente con, con razón, que yo daba muchas más reacciones en Slack a los eh, a, a comentarios de otros equipos que al de mi propio equipo. O sea, eh, estoy metido en todos los lados, pero sobre todo lidero marketing. Y no nos damos cuenta, pero al final la comunicación ha cambiado. O sea, me refiero a cambiado Pues ahora hablamos por, por Slack, como, no, como no, nos comunicamos con reacciones a los mensajes, no solo escribiendo algo. Pero, pero yo creo que, o sea, yo ese día que me lo dijeron, y, ah, amigo, que, que, que ahora hay había, antes había comunicación no verbal, ahora hay una comunicación pues, también no verbal, pero que no es cómo me muevo yo, sino son esas reacciones. Es que es complicado, ¿no? O sea, eh, entender... Encima, lo que tú haces, no solo lo que tú haces, sino cómo la otra persona lo va a recibir, porque tú lo estás haciendo por un motivo. A mí me pasaba, mi equipo estoy más informado de lo que hacen. Pues a lo mejor es pues, culpa mía, ¿no? pero a lo mejor no doy todo el feedback o ya lo doy por descontar, pero lo tengo que hacer porque no me están viendo la cara, no me están viendo mogollón de cosas que en un, en un despacho, cuando me dijeran ha pasado esto, yo pondría una cara de felicidad y todo el mundo sabría porque, que yo estoy contento. Ahora, mi cara de felicidad tiene que ser poner un corazón o poner un cohete o poner algo. Joder, tenemos que aprender. ¿Cómo reprogramamos a la empresa para aprender a expresarnos en este entorno? Mira, yo con eso quería comentar una cosa. A mí, a mí me parece graciosa porque es que tenemos el debate abierto en, en Mindset, ¿no? Ahora mismo tenemos una corriente estoica eh, interna, es decir, seccionar un poquito la emoción y porque hasta ahora... Eh, hemos trabajado mucho todo lo que tiene que ver con la comunicación afectiva, que no efectiva, sino afectiva. ¿Eso qué quiere decir? Que solemos hacer cheque emocional, eh, de hecho lo hacemos, por ejemplo, todos los lunes, vamos midiendo también cómo nos vamos encontrando, tenemos una cosa automatizada con un bot, o sea que en ese sentido vamos como tomándole la temperatura emocional, no digamos, a, al equipo. Entonces, bueno, pues hay cosas que... Digamos que, que hay una manera de hablar en nuestra empresa que tiene que ver, por ejemplo, pues más que con hacer una afirmación rotunda, el hacer preguntas, el tratar a la gente siempre con cariño, como parte de esa cultura. ¿no? Entonces, claro, que es lo que pasa? Que eso, eso conlleva más esfuerzo. Ya ahí tenemos a nuestros estoicos diciendo, bueno, a ver, que ya está bien de tanto rollo, en, venga, yo te digo lo que necesito y ya está, porque entonces lo hacemos como más breve y más productivo. Y bueno, pues ahí tenemos un poco el... El debate. Yo, honestamente, no creo que haya una receta. Creo que depende mucho de la cultura de cada una de las empresas, pero lo que por sí mismo ya es sanador es el que sea un debate explícito. Es decir, oye, mira, que es que cuando me envías este mensaje, que yo, oye, pues igual que puedo parecer un bordeito de lo que queráis, pero que me despido con abrazos, corazones y todo ese tipo de cosas, y tú, pues si de repente te despides, si yo te mando besitos y tú te despides con un cordial saludo, pues a lo mejor me quedo un poco loca con esto. Es decir, al final se trata yo creo que de abordar eh, la enorme complejidad que tiene el, el lenguaje humano y que sobre todo quienes nos dedicamos a la industria del conocimiento, como es nuestro caso, tome la perspectiva de un servicio o de un producto, pero al fin y al cabo eh, industria del conocimiento es el, el lenguaje, es ese vehículo. Por tanto, necesitamos dominar el, el arte de aprender a comunicarnos y también dentro de lo que decía antes ¿no? del aprendizaje y el desarrollo pues el dedicarle tiempo a todo eso pues por ejemplo lo mismo ¿no? que cuando queremos dar un feedback sobre algo concreto o queremos responder a un correo oye pues de verdad que el español tiene muchas más de mil palabras pues vamos a utilizar la palabra apropiada para que lo que yo estoy tratando de decir sea lo más unívoco posible Voy a leer el correo, si es con un cliente, en función de cómo me habla el interlocutor. Pues si mi interlocutor me dice saludos cordiales, pues no tiene sentido que yo me despida diciendo besis. Pero esto tiene que ver un poco con lo que decía de la labor de, de escucha, de saber leer el contexto. puede puede resultar absurdo, pero yo hace muchos años, trabajando en el mundo agencia Veía este tipo de cosas, de a lo mejor ir yo, ir yo en copia, por la razón que fuera, y era en plan de hola, buenas tardes, en plan coma vocativa, dos puntos, saludos cordiales, y no sé quién, jiji, jaja, y besitos. Es como, ¿no te das cuenta de que hay una incongruencia con el tono? Se trata de simplemente ser más cuidadosos y para mí tiene que ver con eso que decía antes, de la cuestión de la escucha y de saber observar de la misma manera que yo no me comunico igual con una persona que yo sepa, a lo mejor en mi equipo, no que es muy introvertida y muy analítica, donde lo que hago es hablo con los hechos, no es decir, hago una descripción de los hechos que con una persona que es súper emocional, donde pues, empiezo comunicándome con un abrazo, porque sé que lo va a entender mejor. Y al final tiene que ver con ese liderazgo contextual, ¿no? el, ser, el que seamos capaces de, de bueno, pues de dominar diferentes registros y entendiendo que esto es muy complicado y que al final pues el, todo lo que tiene que ver con lo humano y con los equipos es lo más difícil de todo. O sea, que no nos toca otra. Bueno, pues que seguir también en ese proceso de upgrade permanente, mejorándonos y, y aprendiendo. Querría preguntaros infinitas cosas, eh, por lo que hemos dicho, al final es que, es que bueno, no, hemos tratado mejor menos de la mitad de lo que lo hubiera, había planteado porque da para mucho. Para acabar, eh, ¿cómo trabajarnos como líderes? Es decir, al final nos escucha mucho emprendedor, nos escucha mucho fundador, nos escucha mucho líder de equipos, manager eh, y demás... Eh, ¿Cómo trabajar el liderazgo a la empresa y cómo trabajarnos a nosotros como líderes? Yo creo que ahí esto además conecta mucho como, como a Greipters en el sentido de, oye, como líderes, pues aquí tenéis un buen manual, pero si tuvierais que decir dos, tres cosas importantes a, a nivel de liderazgo, ¿qué diríais? Me, yo me, me arranco con una. Eh, a ver, yo para mí una de las cosas que he aprendido como a fuego... Eh, yo creo que una característica que cualquier líder debería incorporar y creo que vertebra el estilo de liderazgo es la humildad vale pero la humildad eh, de verdad o sea de verdad entendida como me creo que no sé todo eh, me creo que cualquier persona que me aporte una opinión es importante y por lo menos tengo eh, tengo que escucharla básicamente eh, Creo que la humildad requiere también un algo que a mí me, me, me encanta, que es romper las estructuras jerárquicas internas y trabajar de una forma bastante más holocrática, donde yo puedo ser el experto, la persona que más sabe en un ámbito, pero la que menos sabe en otro, perfectamente, y mi cargo no define que yo toque ser como el responsable máximo de algo, sino que con humildad decir, oye, no tengo ni pajolera de esto, eh, y aportar donde hay que aportar, es decir, un punto de, de humildad de verdad, ¿vale? Y de hecho hay otro, otro efecto que lo comentamos mucho eh, eh, Mónica y yo que se da en, en general, ¿no? En las compañías que es el efecto Danny kruger que básicamente es ese, ese efecto de... Eh, me han puesto en una posición, en el caso de empresa, en ¿eh? una posición donde se me presume cierto conocimiento y a lo mejor sé algo y me creo que sé lo suficiente pero sé tampoco que ni siquiera sé lo que no sé y entonces caigo en, un, en, un, en, un, en una especie como de incompetencia constante, ¿no? Yo creo que todo eso se, se rompe con, con la humildad. Y conectada con la humildad, eh, destaco otra que sería la vulnerabilidad. O sea, yo, yo una de las cosas más interesantes que he descubierto en los últimos 3-4 años, eh, eh, además en, en el sector de la sostenibilidad y el emprendimiento social y demás, es básicamente que un líder no tiene que ser una especie como de... Eh, héroe estoico que nunca se cae y que está ahí como una especie de dios griego eh, eh, ostras y hay, y hay que adorarle sino lo contrario, eh, una persona que de alguna forma es vulnerable es decir, que tú la ves que tiene problemas y tiene conflictos y se equivoca y eh, pero, pero, pero sale adelante y acompaña al resto a salir adelante, ¿no? Eh, es bastante más mercedora de la confianza que alguien que tú lo ves ahí como una especie de pedestal. ¿no? Entonces yo creo que humildad y vulnerabilidad son dos ejes que creo que tenemos que trabajar más como líderes. Yo conectando con esta hay una cosa bastante interesante ¿no? que tiene que ver con el, con el liderazgo femenino y ya sin entrar en esencializar ni lo femenino ni lo masculino ni nada de esto, pero sí que hay toda una serie de rasgos que se asociaban a lo que socialmente se entiende como lo femenino que tienen que ver con las nuevas maneras de liderar a día de hoy. Y bueno, pues esta cuestión de la, de la humildad, esta cuestión de no tener ningún tipo de miedo a rodearte de gente que sabe más que tú y de reconocerte, de, de reconocerlo, del saberte vulnerable, porque además, bueno, como, como emprendedor o como emprended empresario pobre de ti, como que si no te rodeas no de gente que sepa más que tú, o sea, nunca vas a ser capaz de, de crecer. O sea, que hay toda una serie de rasgos ahí eh, y también comparto absolutamente todo lo que, todo lo que acaba de, de decir David. Es decir, tenemos este líder humilde, este líder vulnerable, que no tiene miedo, que no va de héroe y luego, bueno, muy importante porque yo creo que hay toda una narrativa que tiene que ver con determinadas maneras o masculinidades que igual ya podemos ir un poco deconstruyendo, ¿no? Oye, pues no hay por qué ser agresivo ni el ostentar una manera de liderar determinada para para triunfar sino al contrario lo que estamos viendo a día de hoy y además la pandemia crisis energética la guerra lo que nos está dando es toda una serie de tortazos de realidad diciendo de verdad necesitamos un reinicio y hacer las cosas de otra de otro modo y tenemos mucha evidencia científica de que los líderes que son humildes que son que se muestran vulnerables y sobre todo que escuchan genera más confianza luego más compromiso y son más resilientes frente a las vicisitudes del, del mercado o sea que eso está bastante claro yo aquí añadiría a todo esto eh, algo más que tiene que ver con la curiosidad. Cada vez hablamos más del líder curioso, entendido como el líder que aprende, el líder que no va de vuelta de todo, en plan de yo he aprendido todo lo que tenía que aprender, que esto conecta con la cuestión de la humildad porque solamente aprenden los, los que son humildes y los que no tienen el problema de reconocer no lo sé o necesito aprender más de todo esto. Entonces yo aquí quería dar un consejo muy concreto que yo cumplo desde hace bastante, desde hace bastante tiempo que le escuché a un coach que se llama Sergio Fernández, que escribió un libro, bueno, esto hace muchísimo tiempo que se llamaba, se llamaba eh, Vivir sin jefe, y otro que era Vivir sin miedo, que además he de reconocer, creo que es la primera vez que lo digo, pero he de reconocer que hace muchísimo tiempo a mí me animó a, bueno, pues a trabajar por mi cuenta, a lanzarme. Y bueno, y él daba toda una serie de consejos eh, dirigidos a, a la autogestión y a la libertad financiera y recomendaba invertir el 10% de los ingresos anuales en actividades de formación y desarrollo, o de aprendizaje y desarrollo. Entonces yo lo que diría, y por lo menos en mi caso, no sé si esto es psicología o sociología de guerrilla o no, pero bueno, yo puedo decir que probablemente la actividad que mayor retorno o la inversión que mayor retorno me haya dado en mi vida es todo lo que he invertido yo en aprender, y en desarrollarme como persona y como profesional que no ha sido poco y, y bueno pues además de todo lo antedicho yo lo que haría es animar a todas las personas que nos ven o que nos escuchan a que inviertan una parte de, de sus ingresos todos los años en aprender en desarrollarse que puede ser temas de mentoring puede ser temas de coaching pueden ser programas formativos que se guarden también el tiempo para para poder hacerlo porque al fin y al cabo estamos en un proceso de, de mejora permanente y bueno pues ya lo estamos viendo, ¿no? Que los líderes que tienen esa capacidad de, de evolucionar y e de incluso de hacerse fuertes frente a bueno pues las cosas que tienen que ir afrontando son mejores líderes y llevan a mejor puerto sus proyectos. Totalmente de acuerdo y muy de acuerdo en eso de invertir en tu formación. Lo del 10% me parece una buena cifra. También os digo que por mucho menos de lo que vale alguna copa en algún garito o carete de Madrid, tenéis Upgrade, el libro de estos dos señores, que es súper recomendable. Nada, un David, Mónica, quien quiera CTA al aire para que compren el libro, eh, vamos a recordárselo. Y también para quien haya escuchado esto y quiera upgradear su empresa y no se vea capaz, pues oye, que, que entienda cómo contactaros eh, para que le ayudéis. Muy bien. Eh, eh, ahora es cuando tenemos que dar el... Así, sí. el call to action, ¿no? Hacer ahí un Dale call to caña, action, Monique. una una aventador. Un claro que sí. Pues yo qué sé, lo, comprar el libro, pues está por ahí en diferentes librerías. La verdad que nosotros no, no somos muy vendedores del libro porque en verdad lo que, bueno, lo que nos apetece también es pues democratizar todo lo aprendido, al fin y al cabo no vivimos de esto de momento, ¿eh? o sea que era más que nada un poco el, el compartir, pero bueno, yo creo que las principales librerías está, tenemos una página web en construcción donde además iremos volcando contenidos gratuitos también que sirvan para, para profundizar, que es libroupgrade.com. Y luego, bueno, pues tenemos una página web de empresa que es Mindset.tech. Lo sé, tenemos que mejorarla, estamos en ello. Y a mí personalmente, pues me encontráis en LinkedIn como Mónica Quintana y en mi página web también que es MónicaQuintana.es. Eh, A mí me podéis encontrar en davitalayon.com, en LinkedIn también, en la la eh, Tengo una newsletter que se llama Future Today, Future Today eh, que, que es semanal, la envío entre viernes y sábado, depende. Eh, y son 10 noticias curadas en, en temas de futuros y de innovación eh, disruptiva. Y, y luego temas de sostenibilidad e impacto social y luego tengo un podcast que se llama Heavy Mental con dos descerebrados con Mickey y con, y con Javier Recuenco eh, donde también me podéis encontrar ahí berreando y sobre, sobre el libro eh, lo único que diré básicamente es que para todas aquellas mentes curiosas eh, yo creo que es, es alimento para ellas o sea, a todos los curiosos que nos escuchen yo creo que el libro va a ser un alimento eh, a todos los niveles desde, desde cuerpo, espíritu y cabeza Totalmente, lo segundo, eh, Mónica, David, muchas gracias por este ratito, muchas gracias por haber escrito el libro, que un libro, sé que es un currazo y este en concreto, a mí me ha, me ha flipado, creo que puede aportar a, a muchísima gente. Eh, y lo dicho, gracias por este ratito y a seguir aportando tanto a la comunidad en todo lo que hacéis. pues bueno, David, en el podcast, Mónica, que te escucho cada vez más. Eh, vamos, a tope, muchas gracias por todo. Gracias a ti por invitarnos. Gracias a ti, Corti. Un abrazo grande. Y a y a todos los que nos estáis escuchando, hasta la próxima semana y un fuerte abrazo.